Te muestro lo que quiero que veas, solo la punta del ice, ver en un espeti con los punkies, emborrachándome en Croix, ver, me cuentan historias que querría robarse cualquier dramaturgo. Manuel captura mi aura en la puerta de Brandenburgo. Snitches en caps, focal pigs en these rats, sabes que siempre seré un perro, voy detrás de las públicas, dress coat all black. In the Psycho City Blacks Hechos reales lo que te cuento Nada de fake shit Pure facts Es otra más de mis crónicas Anotaciones en mi bitácora La atmósfera de Berlín perfecta Para mi sátira me acogieron Como un hermano los nómadas Y algo me viene diciendo De esta ciudad no te vas Nancy mira A dónde ha llegado todo esto del rap te envío por Western Union Todo este mes ASAP A todos mis inmigrantes latinos por el mundo Trotters, skaters Graffiti writers, malabaristas Rockers. Ah. Gasto los días pintando, perdiendo la plata en pintura y pintura. Muchos lo llaman locura, creo que pocos están a mi altura. Todas las noches bebiendo mi puto alcoholismo ya no tiene cura. Por menos de un euro en Spetis, las Sternis la droga más dura. Apura el trago cerdo, que aquí es largo el invierno. Por muy infame que sea su vida, el maldito en Berlín sigue tierno. Las noches se hacen más largas, el frío llega a hacerse eterno. Clubs como kick o en burdeles en el averno. Averno, no necesitas termo. Berlín es suelo yermo, más no si estás enfermo de rap. Y en el cuaderno, escribes con carne tus verbos. ¿Seguís siendo todos tan ciervos? De tu pensamiento eres amo, más de mis palabras siervo. Las bicis pintadas de blanco señalan los atropellos Somos los cuatro jinetes, rompemos el séptimo sello Milagros, he obrado tantos como delitos, cometo aquellos Que demonios me adoran cual santo, en los ángeles compran mi Cruzamos fronteras, saltamos barreras, situaciones incómodas Nos convertimos en infames y nómadas El mundo no es suficiente, ahora quiero más El cambio es inminente, no será el mismo jamás Cruzamos fronteras, saltamos barreras, situaciones incómodas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 El frío pone a llorar a sopencos Esto no se trata ni de prosa ni de verso You will be burned out tras un par de experimentos Entre el pollo loco y copi brindando con porro al viento Salí por fin a plantar mi bandera De la manera que quiera lo hago y me lo guardo en la cartera Venezuela en Charlie Chin descorchando caponeras, Ruidosos y marginales piscandinas para mis fieras Amanecido en Coti, siempre llama a su papi Don't worry, shat, si te como como Tataki Hazla en la zona, hipoteca, ese pussy She called me unaki me agarra de chupi chupi Nerviosa flor de piel, ciclistas contra peatones Conciertos, bombones, conejos, bribones. Berlín te pone, la maldita infamia Carlos llega, Matsu, Cerdo, Márquez oh, Abróchense los cinturones esto no es una película, no son interpretaciones A veces la vida es ridícula, como todas tus canciones No necesito matrícula, circulando en callejones Y esta mente discípula de mis pruebas y mis tribulaciones, Me dije no abandones, en un parking de Marchand Borracho de cojones y era de vodka, no de champán yo que he visto dragones en las estaciones de Lubán Quiero que mis acciones paguen un chozo guapo en Kudem. Dem, ciudad receptiva como una antena Siento la llamada de Berlín como calprena La abuela dice mientras deja la aventura Esa vida que llevas te acabará pasando factura España, el oráculo, no hay obstáculo que nos frene, la ciudad con tentáculos de alguna forma me retiene, No mandan hacen cálculos, espectáculos buenos raps, rueda el doble triángulo mientras cruza por Alexander Plaths Drugs, rap, sex, punk, así se mueve Belín, man. sé que no agarras el sol, no, no, rap, punk, hip, hop, shut the fuck up, ven estamos relax, y cruzamos fronteras,